de la mañana con 12 minutos hablamos de lo que usted necesita saber, cómo se van a realizar, cómo deberían llevarse adelante en todo el país los pagos de eh, los bonos, familia, bono universal y esta ayuda económica también para los empresarios en el país. Estamos en este momento con el viceministro de Economía, Carlos Link. Gracias por este contacto. Hay dudas todavía, pero esto se está ajustando en torno a la acción de las autoridades de gobierno para que el cobro de los bonos sea inmediato y fácil. El bono familia, por favor, para comenzar. ¿Quiénes son los beneficiarios? Muy buenos días, Diana. Muchas gracias por la consulta. Un saludo para toda la población. Bueno, eh, como ustedes saben, hay tres bonos que el gobierno ha lanzado. Eh, el primero ha sido el bono canasta familiar que es asignado a las personas de la renta de unidad, Juan y también a las personas discapacitadas. El bono familia al cual usted me hace la consulta es un bono que se le entrega a los estudiantes de primaria, secundaria y del nivel inicial. En primera instancia eran considerados solamente los del colegio fiscal, ahora están incluidos también los de colegios particulares. Para que se pueda cobrar este bono, se necesita que el padre, madre o tutor tiene que presentar su cédula de identidad y la libreta original o fotocopia de cualquiera de las tres últimas gestiones de su colegio, ya sea de 2017, 18 o 19, Lo importante es que se vea y sea legible el código RUDE, que es el principal requisito para que pueda ser cobrado este bono. ¿no? Puede tomarse en cuenta también de que en caso de la persona, que el padre, madre o tutor no tenga una célula de identidad vigente, puede utilizar una célula de identidad caducada o su licencia de conducir, su pasaporte que podrían ser tomados en cuenta para poder cobrar este bono. Viceministro, eh, vamos a pedirles por favor que eh, seamos los más concretos posibles porque le cuento que la gente en este momento está escribiendo muchísimo en nuestra línea de WhatsApp que es el 71628228 y hay muchísimas consultas entonces para hacerle todas estas preguntas y poder ayudar a la gente, ¿le parece? Vamos al bono universal por favor. Entre bono y bono, bono familia, bono universal, ¿cuál es la, dif la diferencia de los requisitos? El bono universal es un bono que se le eh, asigna a todas las personas que no han recibido en concreto ningún bono, ya sea el bono canasta familiar o el bono familia, pero sí hay algunas pues eh, cruces de bono que pueden eh, en alguna oportunidad una familia hacerse acreedores a los dos bonos. ¿no? El bono familia es para los estudiantes ya sea de inicial, primaria y secundaria y el bono universal son las para las personas mayores de 18 años eh, que no perciban ninguna renta del Estado y que no hayan recibido un bono ya sea el bono canasta familiar o el bono familia eh, eh, esa es más o menos la diferencia entre los tres bonos ¿no? y eh, como le mencioné los requisitos son los mismos, ¿no? Primero, que tiene que tener su cédula de identidad y que, obviamente, de ser nacido boliviano. ¿no? ¿En qué caso puede cobrar una familia más de eh, un bono? Es decir, dos, ¿no? Por ejemplo, si una familia tiene eh, dos hijos, eh, le asignan un bono eh, que viene a ser el bono familia por cada hijo de 500 bolivianos que lo cobra el padre, madre o tutor. Ya. Si el padre es el tutor él ya queda inhabilitado para cobrar el bono universal. Pero sin embargo, la madre, eh, si es que no recibe ningún salario, ya sea en el sector público o en el sector privado, puede cobrar el bono universal. Ese es el único caso donde se pueden eh, hacer acreedores de los dos bonos. Ahora, ¿cómo se van a hacer los controles para que las personas cobren el bono correspondiente? Bueno, tenemos toda la base de datos de los diferentes sectores que han sido tomados en cuenta para que sean acreedores a los bonos. Por ejemplo, en el caso del bono de la canasta familiar, el primer bono que se está pagando desde el 3 de abril, ese eh, se, son, tenemos toda la base de datos de lo que viene a ser eh, las personas de la tercera edad que reciben renta de dignidad o los discapacitados eh, o si no los que reciben el bono en base a esos tres eh, bonos anteriores que se pagaban es que se le asignó a, a esta eh, cantidad de beneficiarios que son 1.2 millones de personas el bono familia es de acuerdo al registro que se tiene en todo el sector eh, de educación que viene a ser 3.2 millones de personas estudiantes que tenemos que cobran este bono. ¿no? Y el bono universal cruzamos con lo que viene a ser la cédula de la entidad en CEGIP, la información de lo, del Ministerio de Trabajo, que tenemos todas las planillas, tanto del sector público, sector privado, y obviamente todo lo que te van generando en impuestos, que generan ingresos. La idea es de que las personas más necesitadas sean quienes reciban estos bonos. ¿no? Así es, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que eh, no están en la base de datos, que perciben un sueldo y que quieren cobrar el sueldo? Eh, perdón, el bono. Sí -le, por, sí le correspondería pagar el bono, eh, co cobrar el bono, porque no está dentro de la base de datos de lo que viene a ser un ministerio de trabajo. Ya. En el caso de las personas extranjeras que obtuvieron la nacionalidad boliviana, ¿podrán cobrar este bono, viceministro? No, no pueden cobrar este bono de nada, porque es para las personas nacidas en Bolivia. ¿Qué pasa, por ejemplo, hay una consulta de los más chiquititos, niños que van por ejemplo, a guarderías o iban a guarderías, de cero a cuatro añitos, ¿pueden cobrar también los papás el bono? No, solamente es para personas del nivel inicial, primaria y secundaria. No está asignado para guardería. Una persona que tiene una empresa, por ejemplo, unipersonal o que tiene SUNIT, puede cobrar el bono, pero la empresa, claro, está paralizada por la cuarentena. ¿Cobra o no cobra el bono, viceministro? Si hay una inactividad dentro de impuestos internos por los últimos 30 días, puede cobrar el bono. Ahora, los conscriptos que cumplen el servicio militar y tengan 18 años, ¿igualmente pueden cobrar el bono? Pueden cobrar el bono universal. Uh -huh. ¿Qué pasa con el bono universal? Se, eh, se está cruzando eh, con la entrega de víveres que realizan otros niveles del Estado. Por ejemplo, a la gobernación Santa Cruz, hace instantes veíamos que iban a entregar eh, estas canastas familiares. ¿Se cruza o no eh, con estos bonos? En los bonos que asignan los gobiernos municipales, departamentales o cualquier otro nivel de gobierno no tienen ninguna relación con los bonos que asigna el gobierno central. Pueden cobrar los bonos ya sea de cualquier nivel de gobierno porque no tenemos ningún cruce de información. Ellos han decidido hacer sus propias políticas con sus presupuestos y sus recursos autónomos. Ahora, viceministro, ¿qué pasa? ¿Van a cruzar la información con las AFP, por ejemplo, para evitar que se genere pues, un fraude, no es cierto, y que personas que no tienen que cobrar los bonos lo hagan? Sí, justamente esa base de datos también de lo que viene a ser AFP, las planillas del Ministerio de Trabajo y todo el registro del de, eh, CEGIP es lo que estamos utilizando para determinar el, el universo de beneficiarios de todos y cada uno de los votos. Bien, viceministro, eh, quiero agradecerle muchísimo, muchísimas preguntas que han sido respondidas en este preciso momento de la gente que nos está viendo a nivel nacional. Finalmente, por favor, reiteremos este tema que es muy importante, el tutor que va a ir a cobrar el bono de los chicos, de los escolares. Sí, puede ser el padre, la madre o el tutor que está registrado en el colegio donde se inscribió a sus estudiantes, a sus eh, su niños. ¿no? Ellos son los que tienen que ir a cobrar ¿no? y tienen que cobrar en los días que están habilitados sus carnets porque la banca no va a atender a las personas que no corresponden esos números de carnet. Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo y por responder todas estas consultas de la ciudadanía a nivel nacional. Que tengan muy buenos días. Gracias.